Solo quiero decir, ojalá se vaya el gas para que no puedas bañarte, ojalá pises un clavo y te duela hasta la madre, ojalá te muerda un perro y ese perro tenga rabia.